En el módulo 1 vamos a hablar de la industria 4.0, para ello veremos una serie de temas que nos van a dar a conocer de qué se trata la industria y a dónde vamos a llegar con esta industria o se pretende llegar. En el primer tema hablaremos de qué objetivos tiene y de qué se trata. En el segundo tema veremos hacia atrás la evolución de la industria, cómo ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. En el tercer tema ya focalizaremos en las tendencias tanto actuales como futuras, año 2020-2021 y para en el último tema poder ya revisar cada una de las tecnologías habilitadoras que hoy en día dispone la industria 4.0.